Bueno, muy buenas tardes. Parece que ya estamos en directo un día más en nuestros diálogos excepcionales. Um, una propuesta que iniciamos en esta situación de, de crisis, en esta situación um, de coronavirus y que, y que hemos querido mantener ya en esta cuarta eh, edición, en esta cuarta sesión y en la que hoy vamos a dedicar el día... O la conversación a la cuestión de la, de la infancia vulnerable y cómo está viviendo esta infancia esta crisis. Y lo haremos junto a María Anadeu, que ahora presentaré. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, pues como comentaba, estamos de nuevo en estos diálogos excepcionales. Uh, dar la bienvenida a todos los que os vais uniendo a través de nuestro canal de Facebook, a todos los seguidores de Cristian Justicia, uh, tanto a las personas de aquí como a aquellas personas que desde Latinoamérica sabemos que nos van siguiendo. Y que también el tema de hoy seguro que les puede interesar porque vamos viendo también como muchos países en Latinoamérica van entrando también en esta, en esta crisis y en este proceso también de, de confinamiento y de situación de, de cambio en sus sociedades. Um, hoy nos acompaña en esta cuarta sesión Mariana Deu. Mariana Deu es la directora de la Fundación Salud Alta una entidad del barrio de la Salud Alta de Badalona, Badalona está en la periferia de Barcelona. Es una entidad de acción educativa, de acompañamiento, de trabajo con familias y de trabajo en el mismo entorno social en el que están presentes. Una entidad, yo creo, que hace muy buen trabajo y por esto hemos querido hablar con, con ella. Además, ella es madre de tres hijos, por lo tanto, pues cuando hablemos de infancia, lo habla también en, desde cómo lo viven en primera persona, ¿no? Y escogimos para este, uh, nuevos, o estos nuevos diálogos excepcionales del día de hoy, uh, esta temática de la infancia, porque hemos visto uh, cómo ahora con la vuelta después de la Semana Santa, de las vacaciones de Semana Santa, si es que alguna cosa ha cambiado, uh, pues con esta vuelta se, ha, se está hablando... Um, de una forma bastante notable sobre la realidad de los niños. Una realidad de la que no habíamos estado hablando en todo el primer mes de confinamiento. ¿no? De golpe han aparecido los niños, estos niños que no están volviendo al colegio, estos niños que, uh, que ven que, bueno, pues que no tienen espacios en los que jugar, en los que salir, que no se pueden socializar, que están encerrados en sus casas, que no tienen voz porque los niños no tienen voz normalmente eh, que pueda reclamar y pedir por sus derechos y, y entonces eh, de, de nuevo o está apareciendo ahora después de Semana Santa toda esta cuestión y por esto hemos querido hablar hoy de la infancia, sobre todo de la infancia vulnerable y de cómo afecta el confinamiento y esta crisis a, a esta infancia. Bueno, hemos preparado con María un poco de diálogo y yo te diría, empezaría por aquí, ¿no? En, bueno, cuando hablamos de infancia vulnerable o de infancia en riesgo, ¿de qué situación concreta estamos hablando? ¿Cuál es el perfil de estas familias que en una situación ya de normalidad, no en una situación de excepcionalidad, sino en una de normalidad, necesitan de atención y de acompañamiento? Bueno, hablar de, de vulnerabilidad o hablar de exclusión social eh, es hablar de varios factores, ¿no? y que afectan a las familias y por ende afectan a, a, los, a los niños, a las niñas y a, y a los adolescentes. Una, si a otro modo, pues una infancia vulnerable sería aquella, aquella infancia o aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos que, que no les permiten desarrollarse en plenitud ¿no? y que en algunos casos pues llegan a no poder tener ni, ni el mínimo bienestar físico y emocional. Entonces esto pues, se da uh, por diversos factores, uh, hablaré siempre, Xavi presentaba la Fundación Salud Alta, yo hablo desde mi experiencia como directora de la Fundación en un barrio de 20.000 habitantes donde todos estos factores que, que voy a numerar rápidamente tienen pues, índices muy elevados, ¿no? mucho más elevados que la media en general de, de Cataluña y de España. Um, y, y que además están muy bien recogidos. Aprovecho para hacer inciso en el informe FOESA que está presentando Caritas estos meses, eh, que habla de, de, de cuáles los factores de exclusión que llevan los factores que llevan a las personas a una situación de exclusión. ¿no? Eh, los que vemos en el barrio y que afectan directamente a niños y niñas y adolescentes son la vivienda, tanto a nivel de acceso a la vivienda, ¿no? Eh, por, por problemas de acceso, por tener que ocupar pisos, realquilar pisos o habitaciones, eh, hacinamiento, ¿no? diversas familias que, que viven, conviven en el mismo piso pequeño de 60 o 70 metros cuadrados. Eh, es un barrio con, con una alta densidad de las más altas de, de Europa, ¿no? pero también a nivel de condiciones de, de humedades, pues, viviendas en sótanos, sin ventilación con problemas de, de aguas fecales, ¿no? de edificios en mal estado. O sea, el, el problema de la vivienda en España en general es un problema que es muy grave y en, y en las familias con las que yo trabajo también diariamente pues es el, el, el problema más grave ¿no? porque además afecta a todos los ámbitos de la vida. Pero luego habría otro factor importante que sería pues, la exclusión de los padres y madres del mercado de trabajo. Personas que, que no, tienen, no, no llegan a tener un trabajo, eh, algunas en muchos casos tampoco paro, tampoco tienen el, ayudas ¿no? y, ni el subsidio de paro, que trabajan en economía sumergida, que son víctimas de explotación laboral, que solo encuentran trabajos esporádicos, ¿no? pues ahora veremos cómo el confinamiento a estas personas eh, les ha... Les ha limitado totalmente la capacidad de, de ingresar dinero diario. ¿no? Y esto se vincula con el tercer gran factor de exclusión que sería la pobreza monetaria, el, los ingresos, ¿no? la, la falta de ingresos, no poder pagar suministros, no poder, pagar, no poder hacer frente a necesidades básicas, no poder pagar medicamentos, um, no poder ahorrar, vivir al día, ¿no? con lo cual pues en el momento en que de golpe te encuentras que no puedes salir a trabajar, no tienes un, una, un dinero ahorrado allí que te pueda ayudar a subsistir. Estos serían como los principales y que afectan directamente a cualquier persona, a cualquier familia y a cualquier chaval. Pero luego hay algunos factores más sutiles. ¿no? Hablamos de infancia vulnerable eh, cuando viven en, en entornos que no permiten el, el bienestar a nivel, a nivel social. ¿no? Pues en barrios con un urbanismo que no ha dejado espacios públicos, eh, que el poco espacio público que hay eh, está en malas condiciones, no se cuida, eh, donde puede no haber parques infantiles, puede no haber árboles, puede no haber espacios agradables donde poder estar, donde hay conflictividad, niveles de, de conflictos elevados ¿no? y violencia en la calle barrios aislados, aislados a nivel de acceso o aislados a nivel psicológico, ¿no? a veces dentro de las ciudades. Pero luego también está el acceso a la educación, pues no poder acceder a una educación de calidad, tener mm, las escuelas públicas estar saturadas sin recursos. Esto supongo que ya lo veremos ahora, Xavi. Eh, pero bueno, pues yo en el barrio de la salud, el, el, más del 40% de los adultos no tiene el graduado escolar, con lo cual... No es solo el acceso a la educación o a las extraescolares, extraescolares sino que dentro de casa eh, son niños y niñas que no pueden recibir un apoyo de, de sus padres por no tener los conocimientos. A nivel relacional pueden ser eh, familias que, que, que la tensión del día a día duro, ¿no? con todo esto que menciono, pues puede generar malestar, puede generar conflictos. Maltrato, um, puede generar problemas de salud mental, um, padres que pues, abandonan sus tareas, no, no ponen límites, ¿no? niños y niñas enganchados a pantallas, um, relaciones conflictivas también con los externos o aislamiento porque son familias pues, que no tienen mucha red. Redes muy saturadas, pero son, tenemos, pues, conocemos a muchas personas que se han ido ayudando las unas a las otras, pero la resistencia de las familias también llega a un límite. Y si la administración ahí no pone recursos, pues este límite al final peta. ¿no? Familias que han sido desahuciadas y se van pues, una familia numerosa a vivir a casa de otra familia numerosa, no sin recursos. O sea, situaciones que, que, que se van como... Y... Claro, y todo esto es en situación de normalidad. Y ahora lo que, esto es ¿no? en situación de normalidad, claro. exacto. Claro, Y entonces lo que nos encontramos ahora es una situación de excepcionalidad uh, en la cual hay una serie de medidas ¿no? de confinamiento uh, y de medidas de distancia, de distancia social que lo que están es... Uh, pues, uh, haciendo peor aún estas condiciones y esta realidad. Claro. Estas, ¿no? Hablabas de la vivienda y hablabas del factor trabajo, que son sí. los elementos que evidentemente están viéndose muy afectados, pero también de las, de las cuestiones más relacionales. ¿no? ¿Cómo está afectando realmente estas medidas? o ¿Qué es lo que veis vosotros? De ¿Cómo afectan estas medidas a la infancia más vulnerable? Pues afectan directamente a lo que decía del bienestar. no eh, O sea, ponen las familias mucho más al límite. No es lo mismo estar confinado cuatro personas en un piso de 100 metros cuadrados que estar confinadas 12 personas en un piso de 60 metros cuadrados. Eh, y además estar ahí, ¿no? allí 24 horas, Alguna, en algunos casos, pues con, con personas a las que prácticamente no conoces porque tú estás realquilando una habitación, otra familia realquila otra y otra otra. ¿no? Con, a veces, en algunos casos, pues con acceso limitado a la cocina ¿no? por horas. No conozco casos que tengan el acceso limitado al baño, pero tener que compartir baño con personas que no conoces o que conoces muy poco, pues imaginamos que genera mucha inseguridad, eh, puede generar abusos. ¿no? Um, y esto es, está, lo, lo que nos llega a nosotros eh, es una inseguridad muy grande y una ansiedad ¿no? que genera mucho estrés en los padres y madres y, y al final quienes lo sufren son, son los niños y las niñas ¿no? y, y han pasado pues, cosas que yo imagino que van pasando en todas las casas pero, pero que en la salud alta lo vemos como mucho más exagerado ¿no? pues rutinas que han cambiado completamente, niños que se levantan pasado el mediodía, se acuestan de madrugada tardísimo, eh, relaciones familiares que, que se han tensionado mucho... Um, la ansiedad hace también que los adolescentes y los niños coman más y peor. ¿no? Y en casos pues, de familias que no pueden llegar a, a, a comprar comida suficiente, pues, si sus hijos todavía comen más, esto todavía genera más ansiedad y más angustia. ¿no? Eh, luego imaginaros pues, un, un confinamiento en una sola habitación, el espacio que hay vital ¿no? Es, es limitadísimo y, y además a veces pues sin, sin que todo el mundo tenga una cama o compartiendo todos una manta o sin calefacción ¿no? estos días que ha hecho más frío entonces vivir en estas condiciones mmm, te lo puedes mmm, tomar mejor o peor porque hay familias realmente muy resistentes y que le sacan o sea al final lo que te contarán será siempre lo bueno que les ha pasado no pero pero termina afectando y generando eh, problemas de, de, de estrés que pueden conllevar salud mental, ¿no? depresiones de en, en madres. Hemos visto varias personas que a partir de la tercera semana, sobre todo, también empezaban a caer en estados depresivos o bien aumentaban la violencia ¿no? y, las, y las tensiones en las relaciones. Esto los niños lo sufren mucho más, castigos um, sin sentido, pero... Por, la, por el estrés que viven padres y madres ¿no? y luego televisiones con canales que están 24 horas dando, generando alarma ¿no? y entre esto y la rumorología que corre y que corre en general pero en estos barrios más pues termina hay familias que viven con miedo ¿no? y un miedo irracional ¿no? entonces todo bueno. esto genera un estrés emocional perdón Chavi, que, que a veces no se puede compartir porque si tú no tienes red, no tienes con quién hablar o no tienes datos en el teléfono para poder llamar. Y ahí es donde vemos el problema también más grave, no solo en, en el confinamiento en sí, sino en, en el como, como lo que genera el no poder compartir esto. Uh -huh. Nos siguen ahora unas 60 personas y estamos aquí hablando con María deu sobre la infancia y la vulnerabilidad en tiempos de confinamiento. Nos contabas ahora María pues, todo lo que significa a nivel del entorno y el impacto que está significando este confinamiento para las, para las familias y para el día a día de estos niños. ¿no? Sí. Nos contabas realidades que la verdad es que no aparecen o no aparecen muy poco en los medios y las que no estamos escuchando a nadie uh, o a casi nadie ¿no? denunciar o incidir al respeto ¿no? y por lo tanto parece que no nos acabamos de dar cuenta realmente del impacto que puede tener en nuestra, para nuestra infancia, sobre todo uh, pues el tenerlos encerrados en casas uh, con las condiciones que nos estabas contando. ¿no? Pero además, ¿no? Si nos fijamos en otro hito importante, que es el de la educación, uh, pues claro, estás intentando sumar algo en un entorno y en un contexto realmente imposible, ¿no? Vosotros también os dedicáis uh, en, la, dentro, en, en la normalidad a acompañar en la educación de, de muchos niños y niñas. Uh, bueno, ¿cómo podemos garantizar que en estos momentos esto no quede truncado, no? Había algún comentario también en Facebook de, de alguno de los seguidores que apuntaba a esto, ¿no? En un país que ya tiene de por sí un fracaso escolar de en torno al 20%, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir a los alumnos o las familias que sean autónomas y que puedan seguir online uh, ciertas clases, que puedan uh, ¿no? autogestionarse, digamos, la, la educación dentro de las condiciones que tú nos estabas poniendo? Claro, en, un caso, en los casos que, que os estoy contando, perder el curso escolar es, es eh, lo último que le importa a una familia, ¿no? Eh, o sea, antes pues van los alimentos los medicamentos eh, la necesidad de hablar con alguien externo todo lo que decía ¿no? el poderse desfogar el salir de esas cuatro paredes el ver el sol y todo esto es mucho más importante ¿no? eh, pero es que además estamos muy centrados a nivel educativo siempre en lo que es el currículum no, no perder el currículum ¿no? y lo educativo se basa en, en, en adquirir los conocimientos las competencias tal. bueno en barrios en todos, los, en todos los casos, pero en barrios como la salud alta, el tener que, que, que dejar de, de ir a la escuela en realidad hace que desaparezcan otras cosas casi más importantes, ¿no? Por un lado yo diría lo que es el aprendizaje entre iguales en un entorno educativo, esto para todos los niños y niñas de todos los contextos, esto de momento ha quedado totalmente anulado, ¿no? Porque no existe. Y esto también lo ofrecen entidades de tiempo libre, de educación no formal, las extraescolares, ¿no? Podemos seguir haciendo cosas online, pero se pierde el aprendizaje entre iguales, que para, para el momento de la niñez es, es básico y esencial. ¿no? Pero es que además las escuelas cumplen dos funciones importantes, diría yo, en, en un barrio como, como el de la salud, eh, donde hay niveles de exclusión muy altos, que, que son, uno sería el que son espacios seguros, ¿no? un espacio seguro, un espacio digno eh, y con cosas casi tan básicas como el poder tener calefacción, poder tener un techo que no tiene que estar apuntalado, poder tener un baño en condiciones, ¿no? pero luego un espacio seguro también a nivel relacional con personas preparadas, ¿no? los maestros y maestras, para acompañar en los aprendizajes y para esto la presencia física es básica, el poder estar en este espacio ¿no? Y, no, y no se puede sustituir por, por estudios online. ¿No? Eh, y menos en viviendas como las que comentaba, precarias, donde no hay espacio, donde no hay personas preparadas para ayudarte, donde no hay límites a las pantallas, donde puede haber, no haber ni electricidad. Y, y bueno, pues se pierde este espacio donde ser alguien, donde ser importante, donde poder participar, donde alguien te pregunte cómo estás, ¿no? donde puede ser el único espacio donde el niño o la niña se alimenta bien, donde accede a material de calidad, ¿no? Y esto se pierde como espacio seguro. La otra es que son, es, son las escuelas, son como los espacios básicos de detección de necesidades, de situaciones graves que pueden afectar a, a los niños y a las niñas, ¿no? Porque los ves, y, ha, y hablo de escuelas, pero hablo también de entidades como la nuestra, ¿no? Donde vienen todas las tardes, muchas horas. Pues los ves cómo se relacionan, cómo se visten, cómo comen, cómo expresan sus emociones... Y a través del vínculo que, que generas con ellos puedes acompañar estas situaciones, hablarlas con la familia, derivarlas a quien sea, ¿no? hacer las denuncias correspondientes si es necesario. Claro, esto también se ha perdido porque por teléfono lo intentamos. Luego, si quieres te explico un poco qué estamos haciendo como entidad, pero, pero es mucho más difícil conseguir saber cuál es la realidad. ¿no? Claro, para esto la presencia física es básica y esto no se ha, cuando se habla de no perder el curso no se habla de todas estas cosas. ¿no? Claro, cuando escuchamos a ¿no? los miembros del gobierno hablar de la preocupación por la educación, parece que en estos momentos está centrada básicamente en que lleguen portátiles o tabletas en las casas donde, donde sí. no las hay, ¿no? como si esto fuera ¿no? la gran panacea que puede, va a permitir realmente sí. eh, pues, eh, pues esto, ¿no? salvar el curso o la educación de, de muchos de estos niños y niñas, pero no, no hablamos ¿no? De, la, de, los, de, de, bueno, de las bondades, como tú comentabas ahora, de la presencialidad. Uh, en el colegio, ¿no? uh -huh. algo tan, tan importante como lo que me Y como más vulnerabilidad existe en el entorno del niño, eh, más importante es esta presencia ¿no? y este espacio mm, escolar o educativo. Y esto, el confinamiento, lo hace prácticamente imposible. De hecho, las escuelas del barrio, eh, los institutos sí que se han puesto más las pilas con deberes. Eh, deberes a veces muy difíciles de, de gestionar, estamos acompañando a muchos adolescentes haciendo deberes. Pero las escuelas, algunas es, están todavía pensando cómo llegar a estas familias. ¿no? Decías lo de los portátiles, tabletas, internet, sí es básico. A ver, en, las conexiones son vitales en este contexto de ahora. Y, y es cierto que tener acceso a internet y tener pues, los aparatos para, para poder hacer las videoconferencias, poder acceder a materiales, es, es muy importante. Pero yo diría que es importante como herramienta. Y a veces caemos en que cuando ya hemos mandado la tablet y hemos dado la conexión, pues ya está todo hecho, ¿no? Y yo pienso que, que no, que es que lo que se habrá puesto será la herramienta para comunicarse y para relacionarse. Eh, ¿No? Y, y es un error poner el peso todo en eso, pero el hecho de que tengan wifi fiel portátil, pues en muchas casas no tienen ordenadores, no tienen tablets y no tienen conexiones, ¿no? Nosotros una cosa que sí que hemos hecho es listar, intentar conseguir información de todos los que tienen, los que no tienen tal, e intentar conseguir, de hecho hoy nos han dicho que nos daban 30 tablets, bueno pues con esto vamos a conseguir una herramienta para poder trabajar más, ¿no? pero el hecho de tener la tablet o el portátil o el wifi no tiene por qué implicar primero que haya la rutina horaria en casa que facilite que se puedan hacer las tareas escolares segundo que haya un espacio físico una mesa un mínimo espacio donde ponerse o electricidad hasta electric... en general todas las casas tienen electricidad sea legal o sea enchufada no pero tercero que se dé el clima de calma necesario para poderse concentrar, porque esto es importante. Luego, contando que todo esto se da, que cuando se pongan delante de la pantalla, realmente hagan los deberes. Y, y, ¿no? y a veces pasa que no, tú estás todo el rato mirando o se ponen enseguida con el vídeo. Que si se ponen a hacerlos, sepan hacer funcionar todas las plataformas online y todos los mecanismos que se están ahora, estamos todos aprendiendo ahora. Que de ponerse a hacer los deberes y usar las plataformas, sepan contestar las fichas, solucionar los problemas, hacer los proyectos, ¿no? Y en caso de que todo esto lo hicieran bien, no implica directamente que aprendan. Nada, ¿no? Porque pues, a veces lo haces todo para terminar rápido porque sabes que luego puedes poner a mirar el vídeo X o a jugar al no sé qué. Entonces, lo, lo que marca la diferencia en esto es, eh, uy. perdón, salió un momento. No te preocupes. Bueno, lo que te estaba diciendo es que, todo, claro, el tener ordenador no significa que puedas llegar a hacer todo esto, ¿no? Y al final lo que marca la diferencia y lo que estamos viendo son las relaciones. Eh, la educación se basa sobre todo en la relación, en el vínculo que puedes establecer con ese niño, con esa niña, con ese adolescente. Y, y si es un, un vínculo positivo, empoderador, basado en el amor, ¿no? Siempre de un modo u otro, pues es, es lo que hace que, el, que al final el niño o la niña pueda aprender. Entonces, salían algunas preguntas, María, en el diálogo ahora, en este momento que te hemos perdido, en torno al tema de las entidades que se dedican a la educación al tiempo libre, al apoyo, también como vosotras, ¿no? Que, que estáis en ese espacio, digamos, ¿no? Entre lo que es la educación y la, el garantizar el derecho a la educación y, y la sociedad civil que se organiza para intentar responder a aquellas familias, a aquellos niños que no llegan, ¿no? Um, sí. ¿cómo, ¿Cómo se adapta una entidad como la vuestra o las personas que os dedicáis a esto uh, y tantas otras, ¿eh? digamos, uh, de acción social y que pisa realidad y barrio uh, cuando se pide que estemos confinados? Es decir, ni, ni, ni vosotros podéis hacer bien este acompañamiento. ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuál es el aprendizaje que estáis ¿no? generando en, estos, en estas cuatro semanas que ya hemos ya? Mira, nosotros como entidad, eh, es curioso ahora después de un mes, de ver un poco cuál ha sido la, la evolución. ¿no? Lo primero que hicimos fue enseguida a acción, ¿no? somos entidades dedicadas a la acción, a actuar, a la, a la presencia. Entonces enseguida ponernos a la acción, generar actividades online, buscar canales, que sí, generar un, un canal Instagram, que no sé. Y asegurar el vínculo en la distancia. Con el tiempo, lo que hemos ido detectando y en lo que nos hemos ido centrando es justamente en lo que te decía ahora, ¿no? En, en, el, en la relación, asegurar que, que, la, que, que tenemos el vínculo establecido en la distancia con todas las familias y los niños y las niñas con los que trabajamos y que ellas saben... Que estamos allí para cualquier cosa. Entonces, hemos intentado que la forma en la que nos conectamos con ellas um, nos permita detectar situaciones graves que, por lo que sea, tenemos que traspasar a servicios sociales, porque trabajamos con familias que viven situaciones muy graves, eh, pero que sobre todo les hagan sentir acompañadas. ¿eh? Y a los niños y niñas también. Que tengan a alguien que les escucha, que les pregunta, que les motiva, que se interesa por ellos, que. Eh, eh, bueno que está ahí ¿no? y que saben que no están solos entonces nos estamos centrando mucho en esto y dedicando de, de hecho una de las primeras cosas que hemos hecho es comprar tarjetas de teléfono para todos los educadores porque teníamos solo un teléfono por proyecto y, y asegurar este vínculo personal del educador con, con el niño o la niña y, y así ser un canal pues de, de sostener esta ansiedad estas dificultades por la supervivencia um, ¿No? Y a veces algunas familias nos dicen que somos el único contacto que tienen a lo largo de la semana o del día, porque con cada familia se habla en momentos diferentes. ¿no? Para ello nos hemos tenido que reinventar en los canales, en las metodologías, en las formas de coordinarnos. Y luego estamos mmm, valorando también pues, la, la, la presencia en algunos casos a nivel de trabajo, poder ir con todas las medidas de seguridad a visitar domicilios, ¿no? porque la presencia física, no para solventar nada, sino porque a veces pues, con personas que están muy angustiadas, el hecho de, de tener un rato de presencia física pues, les, les, les ayuda a, a, a, ¿no? a, a calmar. ¿no? Y, y en esto estamos. Y luego también hemos, nos hemos puesto, y ahí también pues, la administración está fallando un poco porque nos hemos tenido que poner con temas de alimentación, de, de, material, de dar material escolar, pues buscar alimentos, ¿no? en temas de necesidades básicas, básicas y no tan básicas, eh, porque es que nadie más llega a estas familias. ¿no? Y aquí detectamos pues, una falta de, de coordinación, falta de liderazgo por parte del, de la administración pública. Eh, todos sabemos ¿no? de alguna forma de la importancia de la educación como como ascensor social como motor de oportunidades no también de que estos básicos de los que tú hablabas ahora estén cubiertos no alimentación familia relaciones sociales ¿no? algo que desde la pasada crisis económica ya muchos han denunciado no y es que, es que estamos yendo hacia atrás más bien no y llevamos 10 años que más bien vamos hacia atrás que, que hacia adelante ¿no? Uh, no sé tú que estás a pie de realidad y de calle y en un barrio donde esto se vive con muchísima más fuerza pues ¿Qué escenario, digamos, de, de alguna forma para la igualdad de oportunidades crees que se dibuja? Uh, ¿O más bien esta situación lo que va a hacer es acrecentar la brecha social? Sí, hablar de igualdad de oportunidades ahora mismo yo creo que no es real. Y, y, y es, tienes razón en decir que cada vez vamos a peor. ¿no? Yo creo recordar que en un, en un informe del Defensor del Pueblo, del Sindic de la Greuja, en Cataluña, de hace 10 años se decía que uno de cuatro, cada cuatro menores de 18 años vivía en riesgo de, de exclusión en Cataluña y ahora ya es uno de cada tres. ¿no? Eh, y que ha habido recortes en todos los servicios a las personas, servicios sociales, servicios sanitarios, um, educación ¿no? y esto pues, al final no, no, no ayuda a generar igualdad de oportunidades. Hablar de que la escuela es el motor de oportunidades y de ascensor social, mmm, Xavi, yo creo que tampoco es real, ¿no? O sea, lo sería si realmente tuviera los recursos que necesita. Si pudiera atender a la diversidad con calidad, eh, si tuviera profesionales formados para trabajar en contextos de alta complejidad ¿no? y con una larga vida en el mismo centro, en el nivel de bajas eh, laborales es brutal ¿no? y de movilidad de los profesores. Si no hubiera segregación en algunos barrios, si no hubiera tanta concentración en nuestro barrio, pues hay escuelas que tienen más del 95% de, de, de, ni, de alumnos que entran en, en P3 de, con familias de origen extranjero que no hablan ni catalán ni castellano. ¿no? Pues trabajar con esto sin recursos es, una, es un trabajo titánico y, y también pues la, esta igualdad de oportunidades... Mmm, o sea, yo creo que poner el foco en la escuela no es real porque, porque se basa en las condiciones de vida, ¿no? En el acceso que tengan las personas a los servicios públicos de calidad, acceso a medicamentos, a, a educación en salud pública, un entorno adecuado, todo lo que he dicho al principio, ¿no? Eh, a unas relaciones sociales posibilitadoras, pues todo esto es lo que genera oportunidad, igualdad de oportunidades y esto en algunos barrios no se da, ¿no? O sea, yo, yo creo que más bien lo que generaría realmente igualdad de oportunidades y que no sé si, si con la crisis va a mejorar, imagino que no, es un proyecto realmente de país ¿no? que incluya pactos transversales a largo plazo, con acciones locales, con liderazgos fuertes eh, y con una fiscalidad justa. Más que poner el foco en la educación la pondría en la fiscalidad, ¿no? que aporte los recursos necesarios. Porque esto permitiría unas escuelas con unas instalaciones de calidad, con materiales de calidad, con eh, profesores bien pagados, con una atención a la diversidad de calidad, con ampas que funcionarán ¿no? y bien dinamizadas. No que... vamos a hablar sobre, sobre esto, pero, pero ya que lo sacas, ¿no? Uh, otro de los debates abiertos, más en el ámbito económico, pero que tiene evidentemente un impacto muy grande sobre las familias es el tema de los ingresos mínimos vitales no y la posibilidad de que sí. se abra ahora y parece que el gobierno no se acaba de poner de acuerdo o no encuentra la forma o la fórmula, aunque parece que Están haciendo un... promesas, ¿no? ¿no? Sobre el tipo de renta mínima vital, una, una especie o alguna versión de una renta garantizada como tenemos aquí en Cataluña o algún modelo que algunos querrían un poquito más Uh, de, de renta básica universal. ¿no? Um, esto, si se tira adelante, la, por la experiencia que tenéis vosotros en barrios como la salud alta, uh, ¿llegará a las familias, llegará realmente a los más necesitados? ¿Es algo que podría funcionar, que, que sería realmente útil? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que hubiera sido una cuestión eh, urgente que, la, que es, es como solución para ahora, es Improbable, porque la burocracia se come todos los procesos y al final nos estamos encontrando con familias que hace cuatro semanas el Ayuntamiento de Badalona decidió que las becas comedor de las escuelas las daba en tarjetas de, de comedor a las familias, ah, más no, son de 20 euros semanales que aquí en, en Cataluña pues una familia con 20 euros semanales poco podrá comprar, ¿no? imagínate con cuatro niños. Pero algunas familias al cabo de tres semanas y media todavía no tienen la tarjeta o no les funciona. ¿no? Son pocas, pero ha tardado mucho, con lo cual una decisión así para que realmente se implemente y llegue a las familias tiene que pasar mucho tiempo, porque además depende de que haya unos servicios sociales organizados, con capacidad de, de, gestión, eh, de gestión más o menos rápida, ¿no? y no es el caso en la mayoría de las ciudades. Hay algunas que me consta que funcionan muy bien. Servicios sociales, por lo que yo conozco, pues la, la saturación, la falta de recursos y la falta de liderazgo, pues eh, afecta ¿no? en el funcionamiento. Y de hecho, al final las entidades tiramos solas porque eh, porque servicios sociales, aunque vayamos traspasando, no puede dar respuesta. ¿no? Yo y ahí también hablo personalmente. Pienso que serán medidas que van a tardar en llegar, que cuando lleguen no llegarán a todo el mundo que lo necesita y que en el caso de que lleguen tampoco van a solucionar. Pero sí que es cierto que se tienen que tomar medidas, o sea que al final celebro que se tomen medidas sean las que sean a favor de las personas que, que más lo sufren. ¿no? De todos modos... Creo que lo que hace falta es un proyecto, medidas, eh, un enfoque más global ¿no? y más integral como sociedad. Y, y si las medidas terminan siendo medidas populares, um, para frenar una emergencia no van a resolver problemas y dentro de 50 años vamos a estar igual. ¿no? Y aquí pienso que sería bueno poder participar todos en pensar, o sea, que realmente pudiéramos caminar a tener una sociedad más participativa en la que las entidades tenemos un papel, podemos decir la nuestra, se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? no, no prácticamente no se nos consulta. Y no son medidas que resuelvan la vida. Así que es cierto que llegan algunas familias a las que llegan, pues cuando se puso la renta garantida en vez de la PIRMI, pues ya hubo familias que, que pudieron respirar un poco, ¿no? Y solo por esto, pues ya vale la pero llegan a, un, a muy poca población. Bueno, vamos acabando ya este diálogo. Tenemos unas 60 personas conectadas uh, de forma constante uh, que podrán también recuperar, si alguna se ha conectado un poquito más tarde, pues una vez termine el diálogo, pues podrán volver a mirar desde el inicio también la descripción que María nos hacía de del barrio, de la salud alta, de lo que están viviendo y cómo está afectando el confinamiento a, a la infancia. ¿no? Bueno, una última pregunta, María, que, que la lanzamos a todos los que van pasando por estos diálogos excepcionales. ¿Cómo crees que esta crisis nos transformará como sociedad? ¿Qué mirada tienes? ¿Es una mirada más bien esperanzada? ¿Es una más, mirada más bien pesimista o, o negativa? Y sobre todo, ¿cómo afectará o transformará la realidad de los niños y familias? Ah, me sabe mal, Chavi. <risas> Creo que de las crisis, eh, o hacemos un trabajo muy. igual que a nivel personal, ¿no? De una crisis, y si la aprovechas para hacer un trabajo profundo e inmaduro, pues puedes salir eh, reforzado, pero si no, seguramente sales peor, ¿no? Y a nivel social, yo no veo ahí un trabajo profundo. O sea, veo que estamos haciendo frente a la emergencia y saliendo como podemos y. Mmm, y no confío mucho en los cambios positivos que pueda generar. Más bien, en el caso de, de, los, de las familias de las que hablábamos hoy, eh, creo que va a el, el, el, el, el alto nivel de estrés y de, y de angustia durante mucho tiempo va a generar traumas, ¿no? sobre todo en niños y niñas, que, se, que luego requerirán de muchos recursos educativos y psicológicos para, para poder trabajar y superar. ¿no? Y no sé si se van a poder. Sí que es cierto que hay signos de esperanza, ¿no? sobre todo a nivel de organización ciudadana. En la misma Badalona pues hay una red solidaria que está funcionando muy bien, eh, que está dando respuesta a muchas situaciones, que, que además está implicando a toda la ciudadanía, pero que está al borde del colapso por la cantidad justamente de peticiones que tiene. Y, y por una también te decían en el Twitter en el Twitter no por una administración que, que para ellos está ausente claro cuando hay un enemigo común yo pienso que como el covid ahora no siempre se generan dos cosas yo pienso nos unimos todos ante el peligro y además se generan héroes no en el momento que en este caso son los el personal sanitario pero a la que el enemigo común desaparezca y la y todo vuelva a una normalidad sea normalidad igual o diferente, eh, es probable que nos olvidemos de lo que ha pasado y que los que terminan siempre sufriendo las consecuencias de las crisis, que son pues, las, las personas como las que hemos descrito al principio, ¿no? que, que, que viven más en situaciones de exclusión, eh, lo tengan todavía peor. ¿no? Y, y ahí pienso que la, la solución está a nivel, a nivel político. Y a nivel político... Yo no estoy viendo que se mueva mucho el diálogo profundo y a largo plazo. Eh, pienso que tenemos que trabajar como sociedad una mirada amplia, una mirada informada, informarnos de todas las situaciones. ¿no? Las que yo explico hoy son situaciones que la mayoría de las personas de mi entorno no conocen. Pues si los políticos tampoco la conocen, ¿cómo pueden tomar decisiones? ¿no? Eh, y ahí, pues, informarnos bien, estudiar bien las consecuencias que puede generar esta situación más allá de lo sanitario, poder prever, eh, generar un debate ético y social, ¿no? Como sociedad, porque el confinamiento, pues sí, nos ha salvado de un colapso sanitario, pero nos está llevando, está llevando a muchas personas o llevar a los servicios sociales dentro de unos meses a un colapso social, ¿no? Bueno, estamos preparados para esto. Si queremos sacar algo positivo de esto, como dices tú, pues tenemos que empezar por aquí, por, por plantearnos como sociedad y sobre todo pues, a nivel político, qué va a venir y cómo queremos hacerle frente para que no sean otra vez pegotes ante las emergencias. ¿no? Muy bien, María, pues muchísimas gracias. Sí. Uh, no sé si hay alguna cosa que te quede por decir, por compartir, o si alguno de, los que, de las personas que nos está siguiendo pues, quiere lanzar alguna última pregunta o comentario que también compartiríamos. Yo me quedo con estas tres ideas, sobre todo hoy que queríamos centrarlo en el ámbito de la, de la infancia vulnerable y también del impacto uh, que está teniendo, pues los niños no estén yendo al, al colegio, ¿no? Uh, pues tú hablabas de tres valores clave, digamos, ¿no? Para, para poder uh, ayudar a crecer a nuestra infancia, pues como son el vínculo, el vínculo directo, la presencia real, no solo la presencia digital, sino la presencia real y el acompañamiento, ¿no? Vínculo, presencia y acompañamiento como como tres valores clave para poder tirar adelante pues, con nuestra infancia y sobre todo aquella que va a sufrir más claramente las consecuencias de una crisis a la que como decías estamos poniendo pegotes pero hay que ver cómo, de cómo, cómo saldremos de esta ¿no? nos quedamos también con tu interpelación a poder seguir dialogando y hacerlo también desde el ámbito económico, un ámbito en el que impacta muchísimo y desde el que también habrá que dar respuestas y ver cómo, cómo puede o no puede digamos ayudar y mejorar la realidad de estas personas más vulnerables así que muchísimas gracias María, muchísimas Gracias a la gente uh, que Gracias nos ha estado siguiendo. Uh, el diálogo queda, queda aquí, queda aquí colgado. Se puede visionar justo ahora que cerraremos, uh, pues se puede visionar ya otra vez por, para las personas que uh, habéis llegado un poquito más tarde y luego lo colgaremos también en nuestro canal de YouTube. Seguiremos la semana que viene con los diálogos excepcionales. Si todo va bien y podemos, y si las cosas continúan bien, pues intentaremos y queremos hacer un diálogo con Felipe García, un miembro de nuestro seminario social que es médico uh, en el Hospital Clínic, que ha coordinado justamente la respuesta al coronavirus desde el Hospital Clínic. ¿no? Y con él querremos hablar un poquito del origen de todo esto y también de las consecuencias y cómo está impactando en el ámbito sanitario. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias, Charly.